Si sí, no sí, sí, sí, sí. sí, tu mano que no me importa fallar Si es contigo cualquier cosa me va a encantar Ese maldito solo se debe de alejar el que te sabrá cuerpo a cuerpo amar Dime nena para que sufres por un don nadie Libremente las palabras se me lleva al aire Sé que soy frío y seco al igual que tú Tú eres la única que me causa inquietud Vamos menos, corramos, caminemos hasta el atardecer yeah. Que tus labios se acerquen y me causen más placer yeah. Tus juntos recuerdos pegados en la pared Hacemos eterno en la noche eres otra, me comes si me fuma, aunque aún esté rota Bebé soy de tu propiedad, dame más que la oportunidad De ti no puede haber variedad, contigo descanso con tranquilidad Solo déjame volver a volar, dame las alas para despegar Te juro que te haré soñar, y al cielo te podré hacer llegar No me gustaría cada semana llegar y luego luego no pelear No me gustaría llegar y con sensualidad poderte tentar Yeah. que tus labios se acerquen y me causen más Placer, yeah. tus juntos recuerdos pegados en la pared Te pegas y juntos hacemos eterno el anochecer se acercas con sentimiento No quisiera que tu alma se la lleve el viento ¿Qué quieres hacer? Solo por ti mujer Hoy Seremos un ser con el hilo rojo que no se podrá romper Dime que quieres llegar a más Contigo siento una gran paz Que eres como las demás En la que ronda mis pasos y Cuando me caminemos hasta Más placer hacer yeah. todos juntos recuerdos pegados en la pared en pegas y juntos hacemos eterno y anochecer.